Estamos en un nuevo video para el canal, acá con mi hermano, venimos un rato a pescar al la... Arroyo Las Garzas. ¿Por la 205? Claro, sí, cerca del Puente Roto, ¿no? Sí. Cerca del Puente Roto, ahora le mostramos un lugarcito y bueno, vamos a ver, a ver si sale algo, así que si sale algo se lo mostramos. Bueno gente, ahí vino Franco con el primero, que grande ¿eh? No, hace 5 minutos que estamos y ya salió el primero. Estamos pescando pejerrey. Mira, lindo matungo. Sí. No alcanzamos a hacer la presentación que ya picó. Estamos probando por pejerrey, para la carpa. A ver si sale la variada. Bueno, vamos a seguir. el primero y sale alguno más. Ahora se lo mostramos. Bueno, gente, acá ya salió el segundo. Sacó el pío ahí. Está medio pesado lo no montudo, pero sí. en algunos que otros sale. Ajá, está picando bien abajito, está bien abajo. Así que vamos a seguir, vamos a seguir. Lindo peje, vamos a seguir. Si sacamos, le mostramos. Este es que estamos con otros, vino lo que De estos bichitos está lleno, y te vuelven locos. Parece un todo por sí. cómo nos moleste. Pero bueno, no importa. Esto se ve igual. Tercero. ¿Qué no crees? Bueno, gente, acá salió otro peje. Hermoso peje. Cambiamos de, de lugar porque acá es? tenemos otro. Así que vamos a seguir. Lindo peje. Bueno, gente, acá ya salió uno más ya el quinto del día ahí está <risa> sí. no, no acá salió el sexto Veo no, que son todo chiquito en papel conseguí sí. no, no acá salió el sexto Veo no, que son no. Todo es no, no, no. chiquito. Bien papiol. Conseguí. Bueno, gente, acá salió otro. Otro chiquitito más. Sí, no dieron. Sí, casi No podemos grabar los piques, pero. <ríe> No lo deja comer grande. Pero bueno, dentro de todo sí. está divertido la fe. Que máquina. Vamos a seguir a ver si sale el matungo. Bueno, acá salió uno más. Otro lapicerita. Se va el agua. Sí. Todas así, todos esos pejerrey chiquitos. Y se fue. a guapielo. Así ahí venimos con otro se escapó Bueno, guarda guarda guarda me llevaste toda la niña tirada ya fue vamos a seguir, está entretenido bueno, acá salió uno más. Y lo que me sacó el pibe. Miren. Vamos como 13, 14. 13, 14. Chiquitos. Después vamos. 5 o 6 grandes. Como 5 o 6 grandes, sí. Está recorfeado. Bueno, vamos al agua. Bueno, ahí viene Franco con otro, creo que llevamos 15, 16, no sé, ya perdimos la cuenta. No llevamos la cuenta por eso. Todos así. Ya mm -hmm. todo así, todos chiquitos. Algunos un poco grandes y se fueron dos tres grandes. Sí. Todos así. Son pejerrey y. <ríe> está divertida la ¿no? pesca. Vamos a ir un rato más, eh. Bueno, acá vino el, el pibe con otra <risa> lleno, de sí, está. lleno está, pero lleno No lo deja comer grandote Pero bueno, está entretenida la pesca o no <risa> Está lindo el arroyo La verdad es que se están muy además se está muy grande aquí acá Láctima hay mucho viento, mucho también. Claro Se deja pescar bueno, vamos a seguir un ratito Ahí vino Franco con otro Que ¿Qué grande mira lo que son, che, miniatura Se está anulando todo, está hermoso el día Va a pescar Una visita Ahí está, ahora sí, Franco vino con un lindo matungo. Ahora sí, picó. Me está picando a mí. Me está picando a mí. Bueno, no importa. Acá. Pues de tanto, hizo <risa> se hizo esperar. Se hizo esperar, bichito. Es lindo. Y ahí están las bolsas, mi bolsa. Estaba picando recién eh, Suscríbanse al canal, por favor. <risa> Nos ayudan un montón. Estamos subiendo, compartan, compartan, compartan, sí, que estamos subiendo bastante rápido. Gracias por el apoyo, todo. Eh, y bueno, vamos a sí. seguir.